Y me cansé. Me cansé de tratar de arreglar las cosas que no rompo. Me cansé de buscar soluciones a problemas que yo no he causado. Me cansé de buscar a personas cuando yo no las he echado. Me cansé de siempre intentar dar lo mejor de mí y que nadie lo valore. Me cansé y cuando uno se cansa no hay marcha atrás. Llámalo egoísmo. Sin embargo, yo lo llamaré amor propio. Porque en el proceso de arreglar las cosas de todos y con todos, el único que salía lastimado era yo. Durante mucho tiempo he intentado solucionar problemas que no son míos. Siempre he tratado de ser la solución, incluso en situaciones que me han superado. He sido la que ha intentado arreglar relaciones rotas, he tratado de ayudar a personas que no querían ser ayudadas, he estado ahí para amigos que no valoraban mi presencia. He tratado de arreglar el mundo, cuando en realidad debería haber estado arreglándome a mí mismo. Pero, ¿a qué costo? Durante tanto tiempo, he sacrificado mi propia felicidad en el proceso. Me he lastimado a mí misma tratando de arreglar situaciones que nunca estuvieron bajo mi control. Y al final, ¿quién salía lastimado? Yo. Por eso, decidí que es hora de ponerme en primer lugar. Es hora de dejar de intentar solucionar problemas que no me pertenecen. Es hora de dejar de tratar de buscar a personas que no valoran mi presencia. Es hora de dejar de intentar dar lo mejor de mí a aquellos que no lo merecen. Es difícil dejar ir esas actitudes, especialmente cuando se ha sido así durante tanto tiempo. Pero, el amor propio es una de las cosas más importantes que debemos tener en nuestras vidas. El amor propio nos permite ser felices y valorarnos a nosotros mismos. Y aunque pueda parecer egoísta, no lo es. Es una forma de cuidar de uno mismo, de mantenerse sano y de estar en paz. Así que sí, me cansé. Pero no me cansé de la vida o de las personas, me cansé de ser la que siempre soluciona los problemas de todos menos los suyos propios. Ahora, estoy listo para comenzar a vivir mi vida y a valorar mi propia presencia. Así que sí, me cansé. Me cansé de tratar de arreglar todo lo que estaba a mi alrededor, de intentar solucionar problemas que no me correspondían y de tratar de ayudar a personas que no querían ser ayudadas. Me cansé de ser la persona que siempre soluciona los problemas de todos, excepto los suyos propios. Durante mucho tiempo, me he enfocado en los demás y en tratar de hacerlos felices. He pasado horas tratando de ayudar a amigos y familiares a solucionar sus problemas y a buscar la felicidad en sus vidas. Pero en todo ese proceso, me olvidé de algo muy importante, yo misma. Me di cuenta de que estaba tan enfocado en ayudar a los demás que había descuidado mi propia felicidad. Había estado ignorando mis propios problemas y mis necesidades. Y mientras trataba de ser la solución para los demás, me estaba lastimando a mí mismo. Fue entonces cuando decidí que era hora de hacer un cambio. No podía seguir poniendo a los demás antes que a mí mismo. Era hora de comenzar a vivir mi propia vida y a valorar mi propia presencia. Comencé a enfocarme en mis propios problemas y necesidades y en encontrar soluciones para ellos. Me di cuenta de que no era egoísta hacer esto, sino que era necesario para poder estar bien y poder ayudar a los demás de una manera más efectiva. También aprendí a decir no. Me di cuenta de que no tenía que hacer todo lo que me pedían. Podía elegir lo que era importante para mí y lo que no lo era, sin sentirme culpable por ello. Este proceso no fue fácil. Hubo momentos en los que me sentí egoísta y me pregunté si estaba haciendo lo correcto. Pero al final, me di cuenta de que estaba haciendo lo que era mejor para mí y para los demás. Ahora, me siento más feliz y más en paz conmigo mismo. Ya no siento la necesidad de ser la solución para todos los problemas. En cambio, me enfoco en ser la mejor versión de mí mismo y en vivir mi vida al máximo. Me cansé de ser la persona que siempre soluciona los problemas de todos menos los suyos propios. Ahora, estoy lista para comenzar a vivir mi vida y a valorar mi propia presencia. Aprendí que no es egoísta hacer esto, sino que es necesario para poder estar bien y ayudar a los demás de una manera más efectiva. Me tomó mucho tiempo darme cuenta de que siempre había estado disponible para todo el mundo, pero cuando yo necesitaba de alguien, simplemente me dejaban a la deriva. Fue entonces cuando decidí que era hora de poner un alto a esto. Comencé a decir no cuando algo atentaba contra mi integridad o mi estabilidad emocional y no me sentí mal por hacerlo. Al contrario, me di cuenta de que era necesario para mantener mi propia vida en orden. Por mucho tiempo, había estado viviendo para los demás, pero descuidando mi propia felicidad y estabilidad emocional. Siempre estaba disponible para ayudar a los demás, pero cuando yo necesitaba de alguien, simplemente no estaban ahí para mí. Me sentía solo, abandonado y desesperado. Fue entonces cuando decidí que ya era suficiente. Aprendí que decir... No, no era egoísta, sino que era necesario para poder vivir una vida plena y feliz. Descubrí que no tenía que complacer a todos ni hacer lo que me pedían. Aprendí a escuchar mi voz interior y a poner mis necesidades y mi felicidad primero. Me di cuenta de que cuando vives para los demás, la vida se vuelve horrible. Siempre estás pensando en cómo hacer feliz a los demás y descuidando tus propias necesidades. Pero cuando comienzas a vivir para ti mismo, te das cuenta de que la vida puede ser mucho más plena y feliz. Aprendí que no siempre tienes que ser la solución para los demás. Es importante saber cuándo decir no y cuándo poner límites saludables. No es egoísta hacer esto, sino que es necesario para mantener tu propia salud mental y emocional. Aprendí a decir no cuando algo atenta contra mi integridad o mi estabilidad emocional. Me di cuenta de que vivir para los demás no siempre es la mejor opción y que es importante poner mis necesidades y mi felicidad primero. No me siento culpable por ello porque sé que es necesario para mantener mi propia vida en orden. La vida es demasiado corta para vivir para los demás y yo estoy listo para vivir mi propia vida al máximo. Aprendí que poner primero mis necesidades era una tarea difícil. Me costó mucho porque tenía miedo de perder el apoyo y los favores de los demás. Pero luego me di cuenta de que esa gente nunca estuvo allí para mí cuando los necesité. Comprendí que, si quería tener éxito en mi vida, debía hacer lo que fuera mejor para mí. Al principio, me preocupaba demasiado por la opinión de los demás. Me preguntaba si debería hacer lo que me beneficiaba a mí o lo que complacía a los demás. Pero luego de varias situaciones en las que perdí el apoyo y los favores de los demás, me di cuenta de que no tenía sentido poner a los demás primero si a la larga ellos no me apoyarían de igual manera. Me di cuenta de que cuando ponía mis necesidades primero, a veces tendría que decir no a los demás. No fue fácil pero poco a poco aprendí a hacerlo de manera saludable y sin sentirme mal. Me di cuenta de que poner mis necesidades primero no me hacía egoísta, sino que era necesario para mi propio bienestar. Comprendí que el miedo a perder el apoyo de los demás era en gran parte infundado. Muchas veces me preocupaba demasiado por la opinión de los demás cuando en realidad ellos no se preocupaban por la mía. Aprendí que las relaciones verdaderas son aquellas en las que cada persona se apoya mutuamente y no aquellas en las que una persona se sacrifica por la otra. Aprendí que poner primero mis necesidades no me hizo perder nada. Al contrario, me permitió obtener la libertad y la independencia que necesitaba para tener éxito en mi vida. No tuve que preocuparme por la opinión de los demás y me di cuenta de que cuando ponía mis necesidades primero, en realidad podía ser más útil para los demás. En conclusión, aprendí que poner primero mis necesidades no me hacía egoísta, sino que era necesario para mi propio bienestar. Comprendí que tenía que hacer lo que era mejor para mí, sin preocuparme demasiado por la opinión de los demás.